Mi nombre es Pedro Hernández Ramírez, soy médico veterinario zootecnista, actualmente trabajo para el grupo Alcer Alimentos, que está ubicado en Zumpango Estado de México. Sí, nuestro objetivo es este, tener un producto de calidad, ofrecerle al, al cliente no tanto cantidad, sino la calidad. Debemos de estar conscientes de que estamos trabajando con seres vivos y que tanto ellos como nosotros estamos expuestos en el momento que sea a una enfermedad. Entonces, pues nuestra, nuestro objetivo, nuestra meta es cuidar los, cualquier medida o cualquier entrada a un, de una enfermedad y estar previniendo principalmente. Es una enfermedad que principalmente afecta a los lechones en crecimiento, eh, hay retraso e incluso hay mortalidad. Entonces, si nosotros entregamos un cerdo con articulación inflamada, el cliente no lo quiere, lo ve malo, lo ve como un cerdo de mala calidad. Entonces, este, en ese aspecto sí nos afecta a nosotros en la calidad de la canal y nos bajan las ventas. Cerca de cinco años llevamos con la utilización de la vacuna. Anteriormente sí teníamos muchos problemas. Como le comento, cerca de un 40 o un 50% de animales afectados que demeritaba la calidad del, del animal. Cuando utilizamos la vacuna, gracias a la vacuna, hemos bajado hasta un 9 10% de la incidencia. e Incluso animales que anteriormente se iban como animales de tercera o incluso mortalidad, ahora se están llenos como animales de primera. ...y poco porcentaje como animales de segunda. Los beneficios es mayor rendimiento, mejor ganancia de peso, mejor conversión alimenticia... ...y una mejoría en la canal. Claro, absolutamente es rentable. Se paga y, y uno ve en los beneficios, ¿no? la calidad del cerdo, la recuperación y la pronta salida al mercado. Claro que se sí, es rentable. Claro que sí, sí. Pues nosotros lo vivimos, lo hemos visto y día a día vemos los problemas y gracias a los productos de Sanfer, las vacunas, hemos mejorado bastante. Mi nombre es Pedro Hernández Ramírez, trabajo en la zona centro de, del Estado de México en producción porcina Recomiendo los usos de las vacunas de Sanfer, en este caso SwissBank.